Hola, ¿qué tal amigos? Soy Johnny Vanegas y este es un nuevo Aquatip de Aquamarket. Bueno, amigos, la razón de este video es complementar dos videos que nosotros habíamos realizado hace 2-3 años que, era, que trataban sobre cómo atar eh, plantas epífitas, anubias, buzofalandras, helechos, a troncos y a rocas. La idea de hoy es pegar rocas a rocas, rocas a madera, madera con madera y poder hacer estructuras un poco más complejas. Yo siempre he dicho que menos es más, pero ahora con todo este boom del acuapaisajismo, los concursos internacionales, es muy importante que aprendamos a hacer este tipo de cosas que son básicas, pero que muchas personas no se atreven a hacerlo porque creen que les va a quedar feo o porque no se ven en la capacidad. Y realmente es muy sencillo de hacer. Entonces espero que les sirva bastante. Obviamente sé que muchas de las personas que, que ven este video ya conocen muchas de las técnicas. Pero yo sé que nos va a servir mucho. Para este video vamos a necesitar los siguientes elementos. Obviamente madera y rocas. En este caso vamos a utilizar esta madera que es comino. Es de aquí nacional, Colombia. Este es abarco. Tenemos roca Blue Peak y roca volcánica. Y herramientas, vamos a utilizar herramientas eléctricas. Obviamente, ustedes también pueden utilizar herramientas manuales. Se complica un poco, pero por lo que hago normalmente, me toca ser más eficiente. Por eso lo hago con herramientas eléctricas. Entonces, tenemos algunas sierras, algunas motosierras pequeñas, taladros. Tenemos zonas de silicona. Y bueno, por acá tengo un cerrucito, una cegueta pequeña y de elementos vamos a utilizar bicarbonato de sodio vamos a utilizar pues acá en, en Colombia le decimos pega loca, super bonder, ese líquido vamos a utilizar acerrín o polvo pues de madera cinta y por aquí tenemos los tie wraps y un poquito de alambre ahora sí, arrancando el tema vamos a comenzar pegando rocas a rocas en este caso vamos a utilizar esta roca blue pick vamos a unir estas dos rocas que debemos de tener en cuenta antes de, de, de pegar las rocas es los materiales que vamos a utilizar ahorita se los mostré pero se me olvidó mencionarles el papel higiénico o algodón o papel de cocina y esto lo vamos a utilizar como material de relleno ya les voy a explicar por qué hay muchas rocas que tienen bordes planos se van a dejar pegar obviamente muy fácil pero hay rocas que tienen estructuras que no son 100% planas en donde vamos a necesitar material de relleno, en este caso sería el algodón o el papel higiénico para poder formar la estructura entonces vamos a utilizar en este caso esta roca plana y la vamos a pegar acá es lo primero que debemos de hacer independientemente si es plana o no a mí me gusta utilizar un poquitico de o, o, o al menos una poca cantidad de papel higiénico para ayudar un poquitico más al pegue segundo lo que hacemos es utilizar bicarbonato de sodio al gusto no tampoco tanto tanto por debajo no me explica sí vamos también también, también, tienes toda la razón entonces vamos a voltear este ya nos queda abajo un, un poquito arriba y vamos a ubicar la roca que vamos a utilizar y lo que vamos a hacer es tomar el cianofilato y lo vamos a empezar a aplicar por todos los bordes de la unión esta roca está un poco difícil de manipular. Voy a voltearlo acá para que lo puedan ver bien. Ojalá puedan utilizar tapabocas. Eh, esta reacción que es del bicarbonato con el cianofilato es bastante corrosiva. Se escucha un, un leve burbujeo. La idea es aplicarle el cianopilato por, por todos los lados. Vamos a esperar unos 20-30 segundos. Ya de todas maneras en este momento pues ya la estructura está pegada. Igual me gusta dejarla un tiempo mientras que termina de secar. Esperar unos segundos ya la estructura quedó pegada. No se preocupen por este estos pedazos que quedan con con cianocrilato siempre y cuando la roca esté seca si está seca apenas ustedes lo metan al agua no, no se va a ver blanco o si ya les molesta mucho pues lo pueden cepillar igual hay que tratar de no, de que esto no pase pero vean tiene una buena estructura y así podemos hacer un túnel, montañas lo, lo que se les ocurra entonces técnica 1 lista Para la segunda técnica, en este caso vamos a utilizar roca volcánica, esa es extremadamente sencilla, esta la vamos a hacer con silicona para que peguen acuarios o silicona que sea neutra y atóxica. Entonces, primero, eso sí tiene que, para pegar silicona, si sí tiene que estar libre de polvo 100% de las rocas, tienen que estar muy, muy limpias. Y les recomiendo que cuando trabajen con rocas volcánicas eh, traten de mantener ripio de roca volcánica para darle una terminación estética mucho mejor en, en las juntas y ya les voy a mostrar cómo vamos a hacer una pega sencilla vamos a está como pedidos yo parto de esta manera a modo a deje modo entonces aplicamos silicona en el lugar donde vamos a, a juntarlo con otra roca se les puede ir un poco la mano no, no hay problema no hay problema con eso que para eso es este acerrín que les dije este, este ripio de roca lo que van a hacer es aplicarlo encima donde se ve la silicona entonces al momento va a quedar del mismo color de las rocas y no se va a ver la no se va a ver la unión desventajas que obviamente esto toma como mínimo de 12 a 24 horas para secar entonces para que lo tengan en cuenta y ya cada uno eh, según lo que le quede más fácil tome la decisión vamos con el tercer tip en este caso vamos a utilizar madera de abarco, esto que les voy a mostrar aplica para las personas que les gusta los bonsáis o la representación de bosques, eh, nos sirve para agregarle raíces a un tronco o para darle un poquitico más de naturalidad, para hacer piezas completas más complejas, entonces en este caso les quiero mostrar, quiero, tenemos esta madera de dos puntas, quisiera agregarle una tercera acá y para un nano queda espectacular. En este caso me gustó mucho esta pieza. Solo este segmento de acá que se ve muy similar a las otras piezas. Entonces creo que lo voy a ubicar en esta zona. Debo a de cortarla. Les recomiendo pues que si apenas están empezando traten de, de cortar, de, de señalar, de marcar por dónde van a cortar. Todo este acerrín que nos queda, todo este polvo es súper valioso para este tipo de, de, de cosas. Entonces vamos a mirar si me casa muy bien. Pueden ver ahí. Que se va muy natural en ese sector. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que normalmente hago es tomar todo este acerrín, todo este polvillo, y mezclo 50% acerrín y 50% bicarbonato de sodio para que me acelere la, la reacción entonces vamos a, a limpiar vamos a ubicar muy bien la, la madera y como pueden observar si se alcanza a ver bien hay un orificio ahí entonces lo que podemos hacer es utilizar material de relleno en este caso puede ser el papel higiénico puede ser algodón No estoy haciendo todo manual, pero pueden utilizar un tie wrap aquí alrededor para que lo sostenga mientras hacemos, es más, vamos a utilizarlo, vamos a ver si este nos alcanza, sí. trabajar solo a veces es difícil. Esto, esto no me va a servir, vamos a hacerlo manual y vamos con la pega loca le, aplico, le aplicamos un poco y luego le metemos la mezcla y aplicamos el cianofilar todas partes, aquí hay otro orificio, entonces podemos rellenar también. ¡Oh! Lo que yo les decía, esto es súper corrosivo. ¡Oh! Y al final le pueden espolvorear más hacia ring para que quede del mismo tono de la madera. Ya nos queda la pieza entonces ya saben que por ejemplo se si van a hacer un bonsai entonces pueden hacerle raíces aquí pueden meterle rocas o bueno un bosque pueden hacerle ramas nuevas a una raíz antes de arrancar con el cuarto tip les quiero dar otra razón por la cual eh, hacemos esto y pegamos troncos a rocas y es porque la mayoría de maderas que nosotros utilizamos, después de su proceso de curado, algunas son liofilizadas, otras pues, todas las maderas tienen de distintos tipos de, de tratamientos, quedan totalmente secas, entonces la mayoría flotan. Entonces nos toca recurrir a las rocas, pegarlas a la madera para que esto no suceda. ¿Qué es lo otro? Pues aquí no tenemos el espacio para mantener la madera sumergida. Y muchas personas eh, no compran una pieza de madera simplemente porque flota. Eso no es una razón. Me van a disculpar, válida. Ustedes tienen que ir más allá. Por eso es este video. Entonces les vamos a enseñar cómo pegar esta estructura a una roca y que la puedan sumergir de inmediato el día que la compren. Vamos por el cuarto tip. Ustedes lo que les decía. Vamos a pegar esta estructura. A una roca para poder utilizar el mismo día en el acuario vamos a limpiar por acá el precio y vamos a escoger una roca plana vamos a utilizar una roca chocolate la limpiamos muy bien y la vamos a posicionar como no son totalmente lisas las dos superficies, entonces recuerden, material de relleno. En este caso podemos utilizar el bicarbonato solo, el bicarbonato con el acerrín. Podemos utilizar solo el papel higiénico con el cianocrilato, pero no va a ser una.. no, no, no, no va a quedar tan sólido, tan fuerte a largo plazo. Entonces bueno, vamos a aplicar el bicarbonato de sodio con el acerrín ah, bueno, vamos a utilizar todo lo el tronco igual que hemos hecho con, con las otras eh, técnicas vamos a utilizar la pegaloca alrededor o el cianofrilato a esconder el papel que no se nos da se me está acabando el pegamento, me regalan otro por favor sí. hay que esperar a Julio para que los colabore mientras lo va destapando voy a ir puliendo la, el cianoquilato que quedó sobre la madera en ese caso me gusta utilizar mucho cepillitos de alambre. Si lo hacen con agua va a quedar mucho mejor. la pieza lista. No pues se reventó. ¿Qué pueden hacer con esta pieza? Le pueden amarrar musguito en las puntas, le pueden poner unas anubias pequeñas, una nanapetida, unas bonsai, unas dulce palandras. Acá en el medio. Lo sueltan y ya quedó un acuario listo y decorado. Arrancamos con el tip número 5. Vamos a utilizar este comino. Y lo que vamos a hacer pega, es pegar este comino al mismo comino pero con otra técnica diferente en este caso previamente yo había hecho esta junta son dos piezas distintas y esto lo hice con tornillería con un tornillo de ensamble no se preocupen por el óxido no se preocupen que eso no es realmente ningún problema pues en acuarios medianamente grandes te estoy hablando de acuarios de 60, 70 litros en adelante pues en adelante y la voy a zafar para que veamos que era lo que habíamos hecho. Hasta el tornillo. Entonces antes de que hagamos eh, la prueba con otro con otro pedazo de madera, les quiero decir algo. Cuando vamos a juntar dos piezas de madera con tornillos, lo podemos hacer directamente con el taladro o con el destornillador. Pero si tienen la herramienta, les recomiendo. Vamos a llamar este tronco A y este tronco B. Por donde va a entrar el tornillo queda en una perforación. Pero esta perforación debe ser más grande que el diámetro del tornillo, que pase derecho. De esta forma me aseguro que cuando yo vaya a pegar la pieza B, se me pegue directamente aquí a la, a la pieza A. Si yo lo hago directamente, se me va a demorar unos segundos en entrar a la otra pieza, entonces muchas veces no me queda fijo completamente, sino separado. Entonces pues bueno, vamos a hacer el ensayo con otras dos piezas. Vamos a ver. Vamos a hacer esta cabeza de caimán, listo. Entonces, en ese caso, como esta es la pieza A, es la que vamos a perforar. Lo que les decía más amplio que el tornillo, lo posicionamos y de esa manera me queda una unión más segura y no hay ningún problema con, con el óxido, lo podemos tapar con un musgo o con, otra, o con otra planta y no hay ningún problema y así podemos ir sumando estructuras y podemos hacer cosas muy locas que van a quedar muy bonitas en estos acuarios listo el tip número 5 bueno espero les haya gustado el vídeo recuerden suscribirse darle me gusta si fue tu agrado el vídeo recuerden que en Aquamar, que los que están acá en Colombia tenemos todo esto disponible y todo lo relacionado y todo lo que ustedes necesitan para sus proyectos y bueno eh, la idea es retomar el canal ir subiendo semana a semana si dentro de nuestras posibilidades está porque créanme que no es fácil eh, hay muchas cosas que hacer pero estamos comprometidos con ustedes si tienen temas, sugerencias por favor en los comentarios no lo hacen saber y bueno, espero que estén muy bien, se cuidan ¡Gracias! <lacht> <affectionate>